¿Cómo es? Se marchó, no lo entiendo. Ella me decía, te quiero mi amor. Cumbia, cumbia. A la cuenta. Tres, dos. ¡Uno! Te voy a contar un secreto. Tu vida me pertenece. Tu cuerpo es para mí.